Que se le hace el arquitecto, ¿cachai? Es como sí, wow. si tenéis 20 mil millones de dólares para hacer una casa bacán cualquier huevón cualquier es buen arquitecto, pero si tenéis que hacer una casa de FL2, huevón, claro. y contemplar el espacio para esa persona, ¿por claro. qué creéis que lo la, Pues tú, ¿cachai? Que la gente de población sale a la calle porque, igual bueno, se cagan, de, primero se cagan de calor y no hay espacio en esa pues, sí. ¿cachai? No? Entonces, y lo otro yo siento que tampoco el DM se hace valorar. Por ejemplo, el, el tema de profesores, mi pareja lo ve. A mí loco, como, me, me, me pasan diciendo, no sabes valorar tu trabajo No, no, no, no, no, no, no, no, no como gremio no sé Se la claro. paro, pero siempre es por un... Yo, yo le decía, el, había un personaje que era como distópico Era un, un típico buen que hace carrera de izquierda Compañero, la weá, así si le dije ese buen decía, El Madono, porque justo había un personaje en la televisión que se llamaba Madonna, Que era así como un oh, caudillista eh, ya, ya, ya. Le dije ese buen le creo que está haciendo carrera, acuérdate de mí de hecho, la, a mi pareja la habían querido meter y toda la opción y mi pareja tenía carácter, pero no, no se meten en ese huevo. Entonces, ¿por qué? Porque los profesores se lo estaban cagando con una... Siempre se los cagan, siempre, siempre se los cagan. Y, pero se lo estaban cagando con una plata, pero reaccionaron y empezaron a demandarlo a los, a los municipios. Entonces, el municipio le estaba devolviendo esa plata ¿Ya? hasta que llegó el papá esto y lo aplastó. Dijeron, ya, se acabó el huevo, no se a acabar la huevo no sé qué huevo pasó. Y bueno, no siguió. Poco. Creo que después se postuló y después lo funaron De ahí murió más bueno como su carrera política lo, lo entre el coco ¿Pero lo funaron por...? ¿Puta de Por qué? porque...? ¿Por ladrón? Porque no, se mina. fue una mina, weón. Ah, una, una mentira, la típica weá de... Fue una cura, ya Bueno, espera te este, este van a decir chiquitito Hay toda una generación de hombres que no va, no va a pasar el 2022 Que terminaron funados y esos locos a Murieron, van, disueltos en el agua yo, yo creo, yo creo que se le ha mucha yo creo que se le da mucho. Yo te lo he dicho, ¿sabes? Yo me tengo la funa, Porque es. No, pero depende de la funa. Depende de la funa. A mí me han puesto, weón, bueno, que soy poco. A mí unas locas me pusieron que yo era un raptador loco, un secuestrador ah, en internet. Ya, pero es que, ya, sí, pero es que eso rodea lo que. Lo... Yo, sí, pero yo. Pero cuando son funas tan absurdas, rebotan. Sí. O sea, si, yo, si alguien te acusa así de, de que tocaste a alguien en la micro. La, la gente lo va a creer, pero si alguien te acusa de que raptaste a una niña en el metro y después le la tiraste por un río. A veces la verdad rebota. es tan increíble que es, que es poco creíble. sí Yo no la, me rapté sí a la te loca, pero por ejemplo, yo me acuerdo que en ese momento eran dos locos que me, eran unas locas que trabajaban en la cocina. va a contar la historia? Porque en realidad... Ah, pero si sí me contaron. Sí, ya. Sí, que sí, se, sí, que sí, sí, Llegaron los sí, y sí, sí, sí, menor de llegaron los pacos y me dice sí, sí, sí, le y la paca me dice: Oye, ahí pero ¿en qué estamos, ay Ah, pero las carreras mal pagadas, puta, yo, yo siento que. Puta, no sé. Yo creo que. ¿Sabes qué? El tema. A mí el tema de que te pasa por ejemplo el televisivo, yo siento que el loco. primero claro, yo. La loca. La loca genera. Yo creo que la loca gana lo que genera. Porque, por ejemplo, el cárcamo yeah. no, no generaba tanto. Y después el loco se fue. Pasó la, wea, la pandemia, terminó su programa y después el güey murió televisivamente. Trató de hacer esos programas en la casa, uh. pero no levantó. Y cuando pasó el tema del estallido, ¿cachai? O pronunciamiento de la gente, la tomca no supo qué hacer, pues, weón. Yo sí. vi ese proceso de muerte, güey Todo el mundo le chupaba la zorra a la tomca, Ay, pero tan <tose> no. se, se, se tenía el pelo hasta rubio loco y todo. Pero que uh. desde ella, loco, así cinco la me vota uh. a la loca, güey y la loca con el estallido le pusieron en la mano y no supo qué y La loca terminó yéndose por una weá metida con el. Sí, eh. pero es que no, bueno, no, pero no, te, pero, no se fue por eso. ese es un remate a la carrera, pero ella se fue antes porque. Pues no tenía cabida, por, no tenía por, por, que el, ser. Claro, el Fórmula sí, pero, pero por ejemplo. Yo creo, pero ya, yo creo que porque los locos son cagados y se aprovechan de la weá. Punto. Sí, nada más que ten, se fue. Tienen la oportunidad. Pero por ejemplo. No, ahora, yo te digo, el loco que paga mal hace esa weá por eso. Ah, sí, porque son la, el rollo del mercado. Como pero yo te bueno. creo más una empresa chica, ¿cachai? Que uno puede pagar esa weá. Por ejemplo, yo creo a los cocineros. Yo los me sale más, me sale más a cuenta y me aseguro de pescar un loco que tenga habilidades y enseñarle. ¿sí? Entonces, eh, eso es como. Eso es como <ríe> es que no, puta. Así sí, con, no. con las carreras mal pagadas. Pero bueno, yo, eh, bueno es, es, el, es la mentirilla de la bola, porque uno siempre tenía. Yo cuando estudiaba una carrera, tem, o sea, uno estaba en el colegio y bueno, estudia la carrera, porque la carrera no te va a dar más plata y toda la cosa. Ya. Ah, estudia la carrera. Sí. Pero esto, termina la carrera y de inmediato el tira empieza el oye pero un magíster, un magíster, una esta weá, porque por sí, una especialización, porque si no, sin esa weá después. El posgrado del posgrado. El posgrado, porque si no, si no, la carrera vale callampa. Puta, la weá. La entonces, la, ¿Para qué estuviste? ¿Tienes la amiga que lleva? ¿Quieres estudiar un posposgrado? postgrado Sí, pa, pa, sí, pa, pa, ¿pa? Pa, ¿pa? está bien. Está bien, está, <risa> está bien. Te digo madura, por favor. No es un volumen, pero es que también es una.. Empezáis a cachar que también entra entre un negociado y un entramado culiado y que claro, pues hay gente que tiene mucho más posgrado y yo de alguna manera no admiro a esas personas, pues, no, no digo que, que estén más capacitadas que yo, están más capacitadas en una cosa en específico sí. y está súper bien, pero, pero también te dais cuenta de que de, que de repente en otras, en otras pegas muy generales te están pidiendo posgrado y son para una cuestión que es específico y que no es necesario en esta pega entonces, sí, claro, es en, está un, como un, una tampilla mira, ¿no? por ejemplo, a, a mi pareja le, le piden, eh, me, me, me, tiene un nombre que no es posgrado es o Dos, un pogrado grado, magister, creo, no, no es magister, de, me emberecí, no, me emberecí, no me sé es la voy a llamar yo, esa es igual, es un, rollo, es un rollo que te meten yo por ejemplo, el otro día conversaba con la pareja, con la, con la, estaba hablando de cuánto uno ganaba yo le dije, a mí, no, a mí no me metáis en ese rollo porque yo de partida, yo no caigo en el agua del, del bolón de cuánto gano porque yo no tengo sueldo yo tengo para mis gastos okay. pero es que claro, sí, que tú siempre has tenido el negocio o, este, no, o el, esta forma sí, pero, de, de, ya, de desarrollarte, sí, el, el, el, el concepto de sueldo es distinto para ti ya, pero que por ejemplo, mira, sipo sí, es que yo siento que por ejemplo, en tu caso te sale más cuenta, ¿cachai? porque tú tenías la herramienta, más, más prepararse uno y tratar de desarrollarse en algo, ¿cachai? Hay que esperar que el mercado te dé lo que tú quieres ganar. Claro. ¿Cachai? Porque no te lo va a dar. no porque ¿Por qué, y sí, no porque... lo estaba dando hace tiempo. Sí, pero, pero eso es porque nunca había una negociación. Es siempre, es siempre lo que te ofrece la empresa, ¿cachai? Es siempre eso y, y te preguntan y te preguntan cuáles son tus protecciones de renta porque si tú te tiras más bajo te lo van a dar más bajo. Sí. Pero hay un, entonces no hay negociación. Yo no voy donde Canal 3 y le digo, oiga, un millón, dos. No, no, un millón, no, no, no, amigo yo, pero yo que, te ofrezco pero depende 400 lucas, pero, luca, pero ya, pero depende del sueldo porque a nivel de al nivel de es que lo que pasa es que mientras tengáis te el sartén por el mango si, sí, mmm, pero es que hay, hay sueldo pues, yo conozco ahí son gerentes, a nivel de gerencial de mega empresa ah, eso? Sí, el es sí, loco, sí. te llaman de hecho los cuicos, ellos no sé ellos no y, yo, lo me dijeron, me contaron eso lo vi Ah, un, un buen mexicano decía: el cuico o el buen millonario se jacta de con quién trabaja, no se jacta de los millones que tiene. No, acá, es sí. perro, yo estoy trabajando con el loco de este. Es como yo estoy trabajando con el Camilo, el Camilo lo trabaja con un cuero. Ese es como el rollo de la. Claro, y hay un punto de millonario en que ya eres tan millonario que da lo mismo de tu plata. Son otras cosas que traspasan tu dinero. Pero es que, que te yo te digo una cosa: weón, el loco de. Hay una, yo lo veo careta en esa guagas que hay en páginas que me meto. Weón, el loco de Max Zuckerberg con, el, con los millones Bill Gates, esos luego no se visten con Gucci. No, pues, si no. Si sí esa lo mismo. El, no, rollo, porque... el rollo es como, en mi caso es como el desarrollo, ¿cachai? De cómo dio las cosas que pude ir pero si el fin es la plata, está equivocado. O sea, tú, el dinero va a venir, es como un podcast, tú estás, tú, yo estoy apostando por esto porque yo sé que puede que no caiga, que no quede nada, pero yo sé que sí. Sí, sí te cacho. ¿Cachai? Pero son las apuestas que, que está ahí en, que tú haces, pues. Claro, el concepto de inversión. Es que yo no te voy a, yo no te voy, yo no te voy a, No soy la persona indicada para que te diga, sí, man, hay que júntense todos los hueones y de Udivizar y vayan a, a ganar. A marchar. A marchar, porque no va a pasar esa wea pues. No, pues pero si no, pero no, no. Yo creo, no, yo creo que Juan paga mal porque es cagado, ¿no? Si esa es la wea No, pues no <risa> pues, se o sea, bueno, es y porque. Y se aprovecha. No es porque se ha cagado, es porque quiere ganar más. Son conceptos distintos, creo yo. Es que este es mi concepto. Sí, porque... es que, no, es que este es mi concepto, porque yo creo que si los hueones, los locos, pagaran el sueldo que cada una persona. Ni siquiera, ni siquiera estoy diciendo millones de sueldos, sino que estoy diciendo el sueldo que una persona abra el cheque y diga, uy, mira, trabaje bien por este mes. Si se pagara, se normalizara eso, este loco. No ganaría nada. Uno Entonces, ¿tú ganaría, ganaría tanto. La poco? pregunta es, ¿tú eres una persona que trabaja por mucho dinero o trabaja porque te encaja le, te encaja la pega? Hijo natural eh, o hijo que, salido del matrimonio. No, pero espera, es que lo que pasa es que está haciendo una pregunta como si tuviera opciones y no hay opciones. Uno trabaja por pega, o sea, por, por plata y se acabó. Es que no, no hay opciones así como, ah, mira, me ofrecieron de esta empresa de acá, <risa> pero también de esta otra empresa de acá y no, no, no. voy a... No, es que hay, no, gente, no hay, hay, gente, hay gente que tiene opciones, es, ah, pero bueno. no, la mayoría de la gente no tiene opciones. No, eso, eso por es, ejemplo, o... mi hermana tiene la opción, por ejemplo, es que depende. La, mi hermana... la normalidad es la mayoría, así sí, lo, lo somos yo. No significa que sea normal. La mayoría. El, el, es, es mayoría, el, pero no es normal. El, ah, te sí, no, no ¿Cómo te vacío es ¿Cómo es te vacilo? ¡Vale la búsqueda! Que yo te estoy tratando de decir que justo lo contrario, esto hace